Muy bien niños, debido al percance que tuvimos la anterior vez que contamos alpacas esta vez ya no habrá ningún problema trajimos a un nuevo cantante igual que el anterior con una máquina que viaja a través del tiempo y el espacio así que esta vez nuestro cantante preferido no tiene problemas y ¿qué les parece si ahora empezamos a contar alpacas? Obviamente nuestro seguro se asegura de que nuestro cantante no se va a volver a suicidar. si lo llega a intentar Podemos proceder a la puerta. de. sus ánimos, niños! Lo yeah. <risa> una alpaca tururú, turu, una alpaca un turu, una alpaca tururú, turu, una alpaca. Dos alpacas tururú, turu, dos alpacas tururú, turu, dos alpacas tururú, turu, dos alpacas. Tres alpacas tururú turu. tres alpacas tururú turu. tres alpacas tururú turu. tres alpacas continuemos. Cuatro alpacas tururú turu. cuatro alpacas tururú turu. cuatro alpacas tururú turu. cuatro alpacas turú turu. a los niños descubiertos. Comando, preparen las armas. Algo está yendo realmente mal. Alerta. ¡Vamos, vamos! vamos Te ¡Se volvió loco por las llamas! ¡Deténganlo, ¿Llamas? deténganlo! ¿Dijiste llamas? ¡No son llamas! ¿Son opacas? ¿Tú también quieres un poco? Les enseñará a no revivir a los muertos. No puedo morir. Volveré y los mataré a todos.